Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Paul, ¿cómo se vive el año nuevo aquí en Vallarta? Trabajando. <ríe> ahí, ahí disculpen. Miren, aquí traemos, aquí traemos unas luces que vamos a rentar ahora por año nuevo, ¿verdad, ¿eh, Paul? Ah, exacto. Y pues miren cómo vamos en la camioneta. <risa> el Paul va a acostado aquí pues ya mi papá va manejando. No ahí disculpen se mueve mucho porque no traigo el estabilizador, Paul. Y pues ahorita les vamos a enseñar dónde vamos a montar ahora. Son luces para año nuevo. Ya entramos aquí al túnel, aquí hay un túnel. Ah, entramos a otro mundo, Paul. Y, veo aquí. No, se ve oscuro, pero ahorita <risa> les vamos a mostrar cuando lleguemos allá. Muy bien, Paul. Como ven, pues aquí estamos ya trabajando y estamos aquí encintando, miren. Vamos a trabajar aquí Venimos a poner iluminación nomás No ¿eh, ah, nomás este, lo que son aquellas luces Aquellas que están allá de aquel lado Y pues es un hotel Que van a festejar aquí todo el año nuevo Incluso van a reservar meses Y todo el mundo anda trabajando, miren Hasta yo Hasta mi papá aquí está trabajando, miren qué gusto, chulada <ríe> Acá a espaldas Pues está el mar Estamos a la orilla del mar Que es una chulada aquí y acá nosotros trabajando como burros <risa> no pero miren qué chulada qué bonita vista tenemos aquí de este lado miren vamos a jugar aquí voleibol ahorita un partido pues miren ya aquí nosotros estamos vamos a calar las luces para que quede todo listo en la noche Va a haber un grupo musical también a lo que veo Va a estar en grande esta fiesta Ahora sí nos despedimos, adiós equipo Ya Y ahora sí vamos de regreso Ahí va Mario con todas las cosas, ¿verdad? Y ahora sí vamos de regreso por los pasillos Que la gente de turismo no ve Ajá. Y pues vámonos Mario Ahora sí a lo que sigue El día de hoy venimos a festejar Año Nuevo, pero hoy venimos al Malecón. Nunca habíamos venido, Mario. Exacto, les vamos a mostrar todo cómo se vive aquí en Puerto Vallarta Año Nuevo. Esta fecha, fíjense que iba a haber todavía aún más espectáculo de lo que van a ver ahora. Pero fíjense que tristemente... Pues nos cancelaron por la situación de COVID, pero de bueno, todos modos va a haber muchos cohetes. Exacto, aquí vamos a enseñar lo que hagan, todos se los vamos Ajá. a enseñar. Y queremos que ustedes vivan esta bonita experiencia, que también hay muchísimos yates, Mario. Eh, ahorita les vamos a mostrar unas tomas chidas, a ver si sí. se puede. Wow, Paul, hay mucha gente. Hay muchísima gente. Sí. Y mira Mario, si hay luces. Según iban a suspender y... <risa> Yo por eso vine. Como ¿eh? que ganamos la gente, Mario. Sí, porque eh? la verdad gana más el entusiasmo de querer ver el feliz año nuevo a... Exacto. al gobernador. Sí, si, suspenden, <risa> si suspenden, pues ni modo, nosotros aquí estamos fieles. Exacto, 100% fieles. Mario, mira, ya están arreglando hasta el pino. Creo que va a haber otro por show. Sí, nos... Pero para allá enfrente, mira. Exacto. Sí, ahorita ya casi se llega a la medianoche. Ahorita les vamos a grabar, miren, pues vean, vean, vean toda la gente que hay a pesar de que hay COVID y según se canceló. <risa> para que vean que el poder de la gente gana más que el un, gobierno. Que el gobierno. No, es que un gobierno, nomás manda, pero no puedes controlar a tanta gente. Exacto, pero pues bueno, para que vean que aquí manda la gente. <risa> ya estamos a punto de, de que se hagan las 12, Paul. Ya, ya estamos a punto, de hecho, ya voy a dar eh, al dron exacto si sí, ya graba ya casi empieza queremos ver juguetes, cuetes 4, 3, 2, 1 feliz año nuevo Está muy bonito, pues ahí pueden ver, miren, están viendo que en toda la bahía, en toda la bahía hay cohetes Exacto Les vamos a dejar el video, o se Exactamente, Mario. y miren Paul, lo que tú les decías, muéstrales todos los barcos que hay ahí Sí, hay bastantes barcos, ahorita se los vamos a mostrar Exacto. en el dron Exacto Porque se aprecian un poquito mejor en el dron Y pues ahí les vamos a dejar tomas desde las alturas, Paul Exacto, hay que dejarles tomas Mario Y pues la verdad estuvo padre a mí me gustó, ahorita vamos a mostrarles un poquito más de lo que hay alrededor del malecón no solo juegos pirotécnicos exactamente, y pues esperemos les haya gustado porque la verdad wow, yo sí quedo impactado siempre con los bonitos años nuevos de Puerto Vallarta Miren aquí están pidiendo oh, matrimonio pidió va, otro va. matrimonio en televisión nacional ajá, exacto imagínate le haya dicho que no Haya salido en todo no manches, meme nacional ha salido en todo México oh, si wow. le haya dicho que no, Adam, sí, no Porque como les comentamos ya ven que está ahorita una televisora muy famosa aquí en México TV Azteca, ah, TV Azteca sí. y ahí están y le propuso en televisión Ay, nacional sí. matrimonio, ah, vamos a ver ¿Qué me dices? ¿Te casas? ¿Cómo no? ¡Claro que sí! ¡A la otra vez que le ¡Que sí! ¡Que sí! No. Creo que le dijo que sí Están muy felices Si no ya se había aventado el muchacho al mar Mira María ¿ya, Mario, ya hice las cámaras por donde entrabas? de la televisora. Sí, pues. Igual que la de nosotros. ¿sabes? Igual que lo de nosotros. Y pues vamos a ver más, Mario. Vamos a seguirle. Mario, la fiesta después. Eh. Primera fiesta en 2022. Exacto, mira, Yo ya está. Ya. con todo. a la niña. Entra, Exacto. Eh, eh, eh, eh. Quería comentar que como pueden ver hay muchísima gente que viene a pasar año nuevo y se la pasa de fiesta en todas las playas de Vallarta y así están todas llenas. Sí, incluso traen sus mesitas, su, ah, su, su comida para estar en la playa. Con Mario, san año nuevo nos oh, encontramos personajes Bueno, que chido Y vean la altura Que chido you Youtube? Mira esta de las manos El saludo Mario, hazlo Está chido Ajá, Exacto, yo no lo puedo hacer Mira, mira Wow ¡Feliz año! alright! alright! ¡Live long and prosperous. Mario, ¿qué mira, pasó? Mira, Paul, cómo cierran las calles. Sí, para exacto. Hacer de año nuevo? Sí, es que como es mucha gente reunida en un solo punto, por eso la cierran. Eh, pues vamos a ver la fiesta. Aquí es otra parte que se llama Olas Altas. Pues vean, eh. Pues bueno, Mario, yo creo que aquí vamos a despedir este video, ¿no? Sí, aquí vamos a despedir, pero muéstranos un poquito de aquí, de la gente, y pues realizamos este video. Miren toda la gente que hay solamente en esta calle, imagínense Esa. en todo Vallarta, Mario. No, pues todo el mundo está de fiesta. Esperemos les haya gustado este video. Este va a ser el primer video del año 2022, Esa. que es la despedida del 2021, pero es el primer video, no deja de ser el primero. Es el inicio del 2022. Ah, exactamente, y pues bueno esperemos les haya gustado el video y dejen su like suscríbanse activen la campanita que vayan a seguirnos en nuestras cuentas de instagram exacto, que van por aquí y también recuerden seguirnos en facebook que ya tenemos facebook y vayan a darle like y seguir y vamos a estar subiendo también más contenido hasta la próxima